Función exponencial. Está definida como f de x igual a a elevado a la x. En este caso inicialmente hemos definido a con el valor igual a 2. a, que es la base a la cual está elevado el exponencial, que es la variable independiente de x, debe cumplir las condiciones de que ser mayor que 0 y distinto de 1. Observemos el comportamiento de la función a medida que cambiamos los valores de a. Los valores de A, en este caso al ser 2, muestra que justamente en el punto que X vale 1, justamente el valor de la función es 2. Para X igual a 0 la función vale 1. Exacto, porque cualquier número elevado a la potencia 0 da como resultado la unidad. Bien, observemos qué pasa a medida que le cambiamos el valor a A. Fíjense. Observen cómo el gráfico de la función va alterado. Y cómo el punto P, que tiene coordenada X igual a 1, está anclado al valor de A. Es decir, a medida que cambiamos el valor de A, justamente P tiene como ordenada el mismo valor. Es decir, cuando A vale 5,41, como en este caso, P también vale 5,41. Lo cual se puede observar allí en el gráfico. Muy bien. Estamos haciendo variar la función exponencial siempre por valores mayores que 1. Siempre valores mayores que 1 es creciente y eh, a medida que aumentan los valores de x, es decir, nos desplazamos hacia la derecha, los valores de la función crecen. A su vez, cuando los valores de x decrecen, la función se aproxima al valor 0. Es decir, tiende a cero. Nunca llega al valor de cero. Decimos que es asintótica el eje negativo de las abscisas. Veamos qué pasa cuando la función o el valor de A admite valores menores a 1. Observamos aquí cómo la función cambia de sentido. Es decir, también es, en este caso es decreciente la función. Para valores de A menores que 1, la función se observa que siempre es decreciente valores pequeños de A o sea valores negativos cada vez más eh, pequeños la función es cada vez más grande y para valores crecientes de la variable la función tiende a cero no alcanzando nunca a llegar al valor cero esto debe decir que cuando A es menor que 1 la función es asintótica al eje de las abscisas Positivo. Muy bien, eso es todo.